Señor John Barth, en relación a la investigación judicial que está desarrollándose a raíz de la denuncia de Esquerra Unida en la Fiscalía, ¿qué medidas piensa tomar sobre la persona investigada en cuestión, que es el señor Sergio Blasco, el gerente del Hospital Provincial de Valencia? Gracias, señor López. Honorable conseller. Sí, señor presidente, señoras y señores diputados, señora López... Si sobre algún tema he sido claro en mis manifestaciones públicas, ha sido sobre el que usted me plantea. Tanto el 8 de septiembre como el 3 de noviembre, ante los medios de comunicación, como el pasado 6 de noviembre en sede parlamentaria, he dicho lo mismo. Hasta el momento, por la información que dispongo, el gerente del consorcio Hospital General de Valencia ha cumplido con las funciones que tiene establecidas y, por tanto, no tengo que tomar ninguna, ningún tipo de medida al respecto. Ninguna de las actividades que ustedes han denunciado y de las que somos conocedores, por lo que públicamente hemos escuchado, tienen relación con su actividad como gerente. De hecho, y respecto a la cláusula del contrato como gerente que permiten las colaboraciones internacionales y que ustedes eh, tanto han mencionado en medios de comunicación, sí que es verdad, debemos reconocer que es una cláusula que en la práctica resulta innecesaria, ya que está permitido que cualquier profesional, en el marco de sus responsabilidades dentro de la Consejería de Sanidad en este caso, ...realice este tipo de colaboraciones... ...siempre en beneficio de la institución... ...para que trabaja, en este caso... ...el Consorcio Hospital General de Valencia. Además, quisiera remarcar, y esto es importante... ...que ni un solo euro, ni de la Consejería de Sanidad... ...ni del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia... ...se han empleado en las actividades... ...que entendemos se están investigando. Por tanto, si esta investigación judicial... ...no tiene relación con su labor como gerente... ...de la mencionada entidad pública... ...y si no ha afectado al patrimonio de la entidad ...ni del Consorcio... ...lo que haya hecho esta persona fuera de este ámbito de actuación... ...únicamente él puede saber si está dentro o fuera del ordenamiento jurídico... ...y para dilucidar eso hay un procedimiento judicial abierto... ...y habrá que esperar a sus conclusiones. Si esas conclusiones establecieran responsabilidades... del actual gerente del Hospital General de Valencia... ...en las actuaciones que se están investigando... ...se tomarían las medidas oportunas. Pero en estos momentos no tenemos que hacer nada más que... ...como no puede ser de otra forma colaborar al 100% con la justicia, porque hoy por hoy no nos consta que se haya producido ninguna actuación irregular. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora López. Gracias, señor presidente. Bien, ustedes no han visto absolutamente nada, pero la Fiscalía ya lo ha denunciado en un juzgado de instrucción ordinaria. Fíjese qué cosas. Y vamos a hablar de casualidades. Y si pueden, pues me escucha y deja de hablar con la consellera. Vamos a hablar de casualidades, Señora, por hombre, por la responsabilidad. La responsabilidad es bastante Señora grave y yo López. creo que tengo, que tengo que merecerme el mínimo Señora respeto López. de que me escuche el señor conseller, Señora. si le parece, señor presidente. Señora López, por favor, continúe su intervención. Gracias. Mire qué casualidad, señor conseller. Nuestro flamante conseller de, sanidad, perdón, de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco... Le han caído ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación, dio varias subvenciones a un proyecto de Instituto Cardiovascular en Lima, Perú, en el que también participó el consorcio Hospital General Universitario de Valencia y su fundación. Este Instituto Cardiovascular lo hizo una constructora valenciana que se llama BM3 y fíjese qué casualidad cuando Rafael Blasco, el de los ocho años entre rejas, era conseller de sanidad, le adjudicó a BM3 cuatro millones de euros. Su sobrino, Sergio Blasco, otro millón. En 2010 se firman dos contratos para construir y gestionar dos hospitales en Lima, calcando el modelo Alcira del Partido Popular. Son los hospitales de Callao y Villa María del Triunfo. ¿Y qué empresas obtienen ambos contratos para construirlos y gestionarlos? Pues BM3, Rivera Salud, Eresa, ¿recuerdan Eresa? ¡Qué estupendo servicio, qué ganga nos ha brindado aquí con las resonancias! Y Mensor Consultoría, que también fue contratista del consorcio del Hospital General. Y vamos a hablar de otra casualidad. Una empresa gallega lleva el sistema de informático del Hospital General desde el 2000. ¿Adivinan qué hospitales peruanos han contratado a esta empresa? Pero miren, hay más. En Lima se crea una empresa pantalla que se llama BAMONT Andina Salud. ¡Qué casualidad! Que en esa empresa figuran dos personas relacionadas con el consorcio del Hospital General. Hay toda una red de empresas localizadas exactamente en la misma dirección en Lima, vinculadas a todo este chanchullo. Otra casualidad. La misma calle y el mismo número de Lima. El mundo es un pañuelo, señor John Barr. Pero es que hay más. Resulta que el contrato especial de alta dirección de Sergio Blasco, al que usted ha hecho alusión y que lo firmó usted, establece en su cláusula decimocuarta algo que le parece a usted muy normal. Las colaboraciones internacionales fuera del territorio español son compatibles. Aparte de la absurda redacción de esta cláusula llama poderosamente la atención que un gerente de un hospital público tenga tiempo para hacer trabajos internacionales. ¿A quién quieren engañar, señor John Barr? ¿Se imaginan a un alto cargo de la Feo del clínico que tenga tiempo para colaboraciones internacionales? Y miren, otra casualidad, quizá la más inquietante, se celebró un foro sobre gestión sanitaria en Perú. Su índice está colgado en la página web del Congreso de la República de Perú. ¿Saben cómo presentan a Sergio Blasco? Literalmente como representante de los dos hospitales de Lima. Vamos a recapitular, señor John Bar, por si usted pues, se ha hecho un lío. El sobrino de Blasco, en sus ratos libres, parece que ha exportado el modelo Alcira presuntamente más allá del Océano Atlántico y es representante de dos hospitales en Perú que han sido construidos y son gestionados por empresas a las que han adjudicado millones de euros desde el consorcio del Hospital General aquí en Valencia. Estas empresas, a su vez, han protagonizado escándalos monumentales no solo en Perú, también en República Dominicana o en Panamá. Y además resulta que este esquema se está reproduciendo en otros países. El consorcio del Hospital General participa a través de su fundación en proyectos en Angola y Guinea Ecuatorial que es uno de los países, no sé si lo sabe más corruptos del planeta y a cuya familia dirigente de cleptócratas se investiga en España por blanqueo de capitales Sí, de Guinea Ecuatorial, si usted no lo sabe es que no lee los periódicos Y resulta que la Consellería de Sanidad se niega a darnos la relación de viajes al extranjero financiados por la Fundación porque se niegan a darnos esa documentación a Perú, a Angola, a Guinea Ustedes sabrán que tienen que ocultar Todo esto, lógicamente, lo está investigando la justicia muy seriamente, menos ustedes que se fían muchísimo después de tener el precedente de su tío. No en vano, ya dijo la portavoz del Consejo, no usted, que tendrían que hablar entre ustedes, porque la señora Catala dijo, estamos muy preocupados... Si ella está muy preocupada y usted no lo está porque se fía absolutamente de Sergio Blasco, tendremos que saber qué opina el señor Fabra. Mire, señor John Bar, a mí esto todo me resulta muy inquietante. Y ustedes ya saben cómo acaban estas cosas. Cuando estalló el caso Blasco, el del tío, ustedes decían que estaba todo bien. Pues miren, ocho años de cárcel le han caído. Así que, señor John Bar, ¿está usted muy tranquilo y no piensa tomar ninguna medida con el señor Sergio Blasco? A lo mejor les estalla luego en la cara. Gracias, señora López. Honorable vale Consejero. Sí, señora López. A ustedes, a demagogia, no les gana nadie. Pero, pero hacer Señor pregunta, López, por pero favor. Hacer, pero hacer preguntas Señor... ridículas que tienen que retirar en el último momento tampoco. Tampoco, y usted sabe a qué me refiero. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar... Que yo sepa hoy, desde luego yo no me tengo que haber hecho ningún lío porque yo tengo muy claro las responsabilidades del señor eh, gerente del Hospital General de Valencia y cuáles son y no tengo ninguna duda en estos momentos que a esas eh, responsabilidades haya faltado. Le vuelvo a repetir el proceso está judicializado si fuera de esas responsabilidades ha hecho algo que no corresponde el juzgado de instrucción competente será el que lo tendrá que dirimir y nosotros entonces tomaremos las, las decisiones que tengamos que tomar en función de las consecuencias o las conclusiones que ese juzgado tome mientras lo que, está, lo, que está, lo que usted quiere que hagamos es lo que a usted le gusta hacer hacer ruido, hacer demagogia y adelantar un proceso que no, estemos, no estamos diciendo que no vayamos a hacer nada lo que estamos diciendo es que habrá que esperar a ver lo que dice la justicia Por eso ustedes han ido a la fiscalía Han puesto en manos de la fiscalía una información Que desde luego tienen ustedes mucha más información que nosotros Han puesto de respecto a esos negocios Que usted menciona en Perú Y no sé en qué países más Bien tengo claro que el juez estará eh, el juez pertinente, el juez competente, estará investigando todo este proceso y ya dirá lo que tenga que decir. Y en el momento que el juez diga lo que tenga que decir, no se preocupe que si hay alguna conclusión que tenga que ser tomada por este conseller, se tomará de forma inmediata. Y una última alusión. Por supuesto que coincido con la señora Catalá, con mi compañera. Cualquier persona que trabaje en la Consejería de Sanidad, los 60.000 trabajadores que tengan un proceso judicial abierto, es causa de preocupación importante por este conseller, el, con, el gerente del consorcio Hospital General de Valencia o cualquier otro trabajador de la entidad Valenciana de la Consejería de Sanidad. Muchas gracias. gracias que...